Kropotkin, siendo que fue el autor más editado de ensayo de principios del siglo XX, ¿por qué no ha tenido tanta repercusión, o prácticamente muy poca hasta hace nada, en la Academia Española? Pues hay varios bastantes motivos, el principio, el eh, primero sería que, bueno es difícil jerarquizar, ¿no? pero en primer lugar, bueno, los, los archivos de, de, de, de la divulgación de Kropotkin en España no estuvieron disponibles hasta la transición, porque estaban todos en Ámsterdam y era muy difícil acceder. Y en ese caso lo que pasó es que el primer historiador que realmente eh, eh, tuvo constancia de la enorme influencia de Kropotkin pues escribió que es Álvarez Junco, escribió un libro, como veremos eh, después, más, eh, bastante beligerante en contra de sus posiciones, de exposiciones de anarquismo español en general, eh, y al mismo tiempo Kropotkin pues, no, no, se, no fue leído seriamente. Eh, hay que tener en cuenta que los años 70 son una época de primacía de, del giro cultural, en la que la interdisciplinariedad entre ciencia y cultura eh, era todavía mucho más precaria que la actual, y, y, y todo el intento de, de hacer tesis humanas con algún componente científico eran, eran vistas como un positivismo que no se veía bien. Eso influyó mucho y, y luego bueno, pues el hecho de que fuera anarquista eh, se le clasificó automáticamente como una persona como sentimental, extremada ideológicamente, cuando en realidad sus, eh, sus posiciones científicas eran muy pragmáticas y, y muy, muy bien documentadas, eh, en función del contexto científico de la época. Hay que recordar que, era, que fue el director de 19 century que quizá fuera la revista de divulgación científica más importante del de, de momento en el mundo. Álvaro Junco no realiza un estudio con, fuerte, riguroso sobre Kropotkin. En realidad, eh, su principal aportación es una edición de unos, relatos, de unos textos cortos, unos ensayos cortos de Kropotkin, donde hace una introducción de, de 15 o 20 páginas eh, muy superficial, sin, sin citar fuentes, no es un estudio profundo, serio y donde hay vuelca un montón de posiciones previas. De hecho, una parte está calcada de un libro eh, con el mismo título de, editado en inglés. Entonces, eh, básicamente, lo que hay es un poco lo que digo en el, en el título de, del texto: que no hay una, un diálogo, es un diálogo inexistente. Es una aproximación muy superficial en la que nadie hasta en ese momento entra a fondo en los años 70. Se ha entrado a fondo a, la, a los textos de Kropotkin desde la historiografía, con Álvaro Giron sierra desde los Álvaro, de finales de los 90 y los 2000. Y ahí el problema principal es que en su tesis doctoral, que luego lo transforma en libro, en la, en la mesa con Darwin, eh, copia... Eh, es un buen libro, pero que todas las tesis están calcadas del de libro de Álvarez Junco, solo que con otras fuentes. Es lógico, en una tesis doctoral pues, no poder ser tan innovador. Lo interesante es que luego Girón Sierra, en sus artículos más recientes, cambia muchísimo ese enfoque porque ya se va adentrando mucho más en el propio Kropotkin y no solo en, en todos los otros eh, científicos y filósofos de la época. Y a partir de ahí eh, sí se ve eh, una, una representación mucho más fiel de las tesis de Kropotkin y mucho más favorable, además. En el caso, por ejemplo, del anarquismo español, que está muy relacionado con Kropotkin, porque era la principal fuente de inspiración, Álvaro bueno, Álvarez Junco recurre a, como fuente principal a, a Gerald Brennan, que era un escritor que se venía a España pues, a inspirarse con una visión muy romántica de lo que era España, como un país de aventuras y, y pasión. Y, y entonces, claro, a esta fuente se le da toda la credibilidad, mientras que se pone una visión hipercrítica sobre lo que decían los anarquistas. Y esto pues, es una cosa perfectamente comprobable en, en, en el libro de la ideología política, El anarquismo español de Junco, que se traslada también a Kropotkin, al que se le ve pues, como una especie de, de sentimental eh, que, que, no, que era pues, más trasladado digamos, al ámbito de las cosas de mujeres. ¿no? Esto es, hay una académica muy interesante que ha estudiado cómo se le vio bueno, eh, como si estas cosas de la solidaridad, la, la ayuda... Pues, pues estaban clasificadas como una cosa menos importante, más femenina. Y entonces, claro, pues ha ocurrido lo que, lo que digamos, el machismo ha hecho siempre con, con las mujeres, que es no tomarlas en serio. Pues lo mismo pasó con Kropotkin por los temas que trataba y el enfoque con lo que lo hacía. Las aportaciones de, de Kropotkin, que puedan ser interesantes incluso a día de hoy, eh, son, son varias. ¿no? Tampoco podría resumir todas porque escribió sobre muchísimos temas, siempre con, pues, con mucha fuente, con mucha rigurosidad y la, por un lado bueno, eh, eh, claramente la identificación de, de, de la cooperación y el altruismo como una de las variables importantes eh, tanto en la especie humana como en, la especie, en el mundo animal y ahí animal y, y, y natural en general ahí de hecho podría ser uno de los precursores de la ecología no como activismo, sino como disciplina de, que habla de los ecosistemas. Al hablar de la interacción que hacen los ecosistemas, eh, todas las especies eh, cooperando entre sí ante las dificultades del, del clima, está, está hablando de, de, de, de ecosistemas, aunque no lo diga en estos términos todavía. Eh, y luego, eh, algo que hoy en día sería muy interesante, hay que tener en cuenta que llevamos eh, 40 o 50 años de un, de un neoliberalismo muy fuerte, en el que vemos, tendemos a verlo todo desde una perspectiva muy individualista y competitiva. Y de hecho los productos culturales de hoy en día trasladan esa visión. Eh, ahora mismo tú comparas una peli de los años 40 con las de ahora y ves ese contraste, aunque incluso sea de cualquier ideología. Entonces hay Kropotkin, eh, saliéndose un poco de, de nuestra época tan individualista, nos permite ver desde fuera los productos culturales que hay ahora. ¿no? Ya se está viendo que hay muchas ficciones fundacionales de nuestra época, como El señor de las moscas, por ejemplo, que se ha demostrado que la historia real era totalmente la contraria, los niños no se mataron entre ellos, sino que cooperaron, ¿no? y que de ahí se ha salido una fantasía literaria que no tenía nada que ver con, con la real. Pues, pues como esa, se pueden deconstruir un montón de, de ficciones, según las cuales el hombre actual solamente es eh, individualista, destructivo, eh, etc., y esto, ¿por qué es importante? Pues no tanto, eh, a lo mejor, para eh, la época justo actual, sino en en preapocalíptica, sino entender que, que después de que venga, digamos, los desastres que probablemente vengan del cambio climático, la crisis energética, va a seguir habiendo gente y va a haber que hacer algo con eso y probablemente va a haber que cooperar. Y hay un punto muy importante que es muy difícil de, de identificar hoy en día para por la época en la que estamos sumidos, y es que, por ejemplo, ante los desastres, ante crisis como un terremoto, una pandemia, un huracán, el primer impulso, y esto lo estudian los, las personas especialistas en este tipo de, de las reacciones sociales a estos desastres, las humanidades ambientales, son un campo eh, transdisciplinar sobre esto, eh, en, ante estos desastres el primer impulso es el cooperativo y el de ayudar al prójimo. Esto es algo contraintuitivo, la mayoría de la gente estamos acostumbrados en ver en las películas, que siempre hay un montón de pillaje, pero además de esto, que esto también puede ocurrir, hay un impulso muy fuerte de ayuda, de apoyo mutuo, y esto ante una época actual en la que cada vez va a haber más, más crisis, más recurrentes de diverso tipo, como estamos viendo, esto saber esto es importante, porque a veces si pensamos que es imposible que pase, será imposible que pase.